Y el 5% del monto de las ventas que efectúan el mes como comisión Ah, bueno, el sueldo, voy a poner ese de sueldo así, mira Tienes 10.000, ¿ok? Tienes 10.000 más el 5% de las ventas Recuerda que el porcentaje tienes que decir con respecto a qué 5% de las ventas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 24.000 que son tres ceros solamente. Ahora, de 24.000, si ese es el 10%, como nosotros estamos buscando el 5%, el 5% es la mitad de 10.000. O Entonces, sea, mira que hay aquí, el 5% de esa cantidad representaría 12.000. Mira que solamente analizando, interpretando, tú dices nada, para que yo me vuelva loco. Aquí simplemente es la respuesta correcta: 240.000. Es la cantidad, escucha.